Estamos aquí en el Instituto del CRAI para comenzar y dar eh, la presentación a, a esta eh, acción formativa que está eh, coordinada por Maya David y que tiene que ver con el emprendimiento en el área de la biología. Todos vosotros sois de, de, de esta titulación y conocéis perfectamente, supongo, el CRAI y este espacio que queremos que sea un espacio de, de encuentro para estudiantes, para todos vosotros, y también un aula abierta de divulgación científica. Eh, bueno, el proyecto, como sabéis, eh, está formado por una serie de seminarios, lo que hemos explicado a explicar ahora Maya, y la idea es que con la experiencia de otros estudiantes que hace poco han estado en la misma situación que vosotros, y que sepáis un poco el camino que han seguido para meterse en un área que es muy importante y que lo tenéis que tener en cuenta que es el área de la investigación. Sabéis que la biología tiene un terreno eh, que es el de la investigación muy prometedor y simplemente queremos que, que contéis con la experiencia de ellos. De... Pero quiero aprovechar este momento para explicaros también cómo el CRAI, eh, sabéis que el CRAI significa centro de recursos para el aprendizaje y la investigación y solamente quiero daros a conocer lo que el CRAI os ofrece en el terreno del aprendizaje como apoyo pero también en el terreno específico de la investigación. Y empiezo por decirlo lo que tenemos más valioso, que es el personal. Tenemos un personal formado eh, para dar respuesta a todo el tema de las nuevas tecnologías, de las TIC eh, y otro personal eh, con un, una formación específica en el área de la biblioteconomía. ¿Qué es lo que ofrecemos también? Unos espacios privilegiados dentro de la Universidad de Sevilla, con unas aulas de de formación, aulas de aprendizaje team, dotadas de equipamiento, tenemos también una sala de videoconferencias, seminarios, un todo eso está a vuestra disposición, las salas de trabajo en grupo que yo sé que, que utilizáis mucho y también ofrecemos servicios especializados. Eh, ofrecemos por ejemplo una colección, tanto en formato papel, que a que está distribuida por las cuatro plantas que pretende dar respuesta a todo lo que se os enseña en, en las distintas especialidades de, de vuestra facultad. Por lo tanto, tenemos libros de bibliografía recomendada, libros dirigidos a la investigación, lo que nos demandan los profesores, los investigadores, lo que vosotros también pedís. Pero también ahí me gustaría eh, hablaros de otra colección que es importante. De hecho, hemos hecho una selección de libros que tienen que ver con el tema de la búsqueda de empleo. Libros que van desde cómo apuntar una entrevista de trabajo, por ejemplo, o cómo eh, tengo que prepararme para hacer una posición o una selección de personal a base de un test, sabéis que el test es una técnica que evidentemente también se puede preparar. Eh, pues todo eso está todo en la primera planta. Por supuesto también tenemos libros de aprendizaje de idiomas, todo lo que pide el instituto de idiomas, y tenemos también eh, diccionarios, libros de literatura, bueno, eh, un poco todas las competencias que se entiende y todas las necesidades que podéis tener. Y, por supuesto, nuestra colección de electrónica es todavía más luminosa que la colección en papel. Y está accesible todas a través de FAM. ¿vale? Os animo a que busquéis, a que hagáis búsquedas y que encontréis. Y también a que solicitéis aquello que veáis que puede ser de interés, porque lo tenemos muy en cuenta. Más servicios que ofrecemos de apoyo al aprendizaje y a la investigación. Nosotros ofrecemos cursos de formación. Intentamos formar... A los alumnos en, eh, en la búsqueda de información, teniendo en cuenta las distintas eh, áreas ¿no? de conocimiento, pero también el nivel, ¿no? las necesidades que podéis tener cuando empezáis aquí a estudiar o cuando os enfrentáis a vuestro TFG o vuestro TFM. Entonces, bueno, aquí se imparten cursos que lo que se hace es intentar explicar cómo se establece una estrategia de búsqueda, cómo tenéis que hacer eh, para preguntarle a una base de datos eh, que tiene sobre un tema. Eh, os enseñamos también técnicas para seleccionar la información más apropiada. Sabéis que cada vez hay muchísima información disponible de acceso libre, pero es importante que sepáis encontrar la información más apropiada. Y bueno, hay determinadas técnicas y determinados eh, conocimientos que pueden ayudar, por ejemplo, a saber eh, las citas que tiene un documento, a seleccionar las revistas de más impacto. ¿vale? Evidentemente eso va a ir, eh, más, el más importante es como vais subiendo vuestra actividad investigadora, pero cuando de investigación, un trabajo de fin de grado, un trabajo de máster, es un trabajo ya de investigación. Por supuesto si os vais a dedicar al tema de la investigación y os si enfrentáis a una tesis, también apoyamos esa formación. Muy importante también eh, lo que ofrecemos respecto al tema. Eh, de la lucha contra el plagio. Sabéis que es un problema eh, al que nos enfrentamos todas las universidades y aquí en el CRAE eh, damos cursos sobre eh, cómo evitar el plagio, cómo se hace una referencia bibliográfica, eh, cómo se trabaja con un gestor. Eh, damos, sobre todo, clases sobre Mendeley y el no que son los gestores que ahora mismo se utiliza en la universidad. Es muy práctico, es muy útil, porque podéis trabajar con una base de datos personal en la que guardáis toda la información con una clave personal y luego os va a permitir citar dentro de un texto de forma automática, siguiendo el estilo que recomiende vuestro profesor. Bueno, son cosas que tenéis que tener en cuenta. Y todavía más eh, orientado a la investigación también, os hablaría de cursos que impartimos, eh, por ejemplo, de cómo se publica un artículo, cómo se redacta, o qué revista puedo seleccionar para enviar una publicación y algo muy importante, sobre todo para los doctorando, que es cómo debo firmar un artículo científico, todos los perfiles que se puede crear un autor, ¿vale? Todo eso está disponible aquí en el CRAE, nuestra página web recoge toda esa información y yo os animo también a consultarla, a que hay un apartado que pone formación que os puede interesar y luego ofrecemos también productos, guías que pueden ser de mucha utilidad, de hecho, Maya que que ha incorporado en la página, en, en el espacio virtual, ¿verdad? En el espacio virtual de su asignatura ha incorporado una guía que está elaborada por varias compañías de la biblioteca bibliotecas eh, que lo que tiene son recursos para el empleo. Tiene desde todo lo que os he dicho yo, vídeos de este estilo, a enlaces, por ejemplo, relacionados con unidades o servicios de la universidad relacionados con empleo. Eh, luego consejos de cómo afrontar eh, todo lo que es una actividad por ejemplo de emprendimiento en áreas que no son relacionadas con la investigación bueno, tiene digamos muchas opciones y evidentemente la podéis utilizar porque es de acceso libre y por otra parte también nosotros ofrecemos una guía que es también de orientación porque lo que hemos hecho es seleccionar por áreas temáticas como para vosotros eh, qué bases de datos bibliográficas pueden ser de interés y os hemos puesto las más importantes. Y vuelvo a decir, acabo con lo mismo que os decía antes. Hay un personal eh, que uno de los servicios que ofrecemos es la atención personalizada. En la cuarta planta, en cada planta sabéis que en la parte de biblioteca hay personal que puede orientar en la búsqueda de documentos. Pero si necesitáis resolver eh, alguna duda un poco más profunda de búsqueda de información, yo os animo a ir a la cuarta planta donde está personal TIC de apoyo a todos los espacios y a todas la, las aplicaciones que ofrecen. Y os invito también a asistir, a preguntar a mis compañeros de biblioteca que están también en la cuarta planta, pues desde cómo se utiliza eh, determinada, eh, determinada base de datos, a cómo se puede recuperar la información eh, de Mendeley o cómo puedo editar una, una, una referencia bibliográfica por ejemplo, ¿vale? y volviendo con la actividad que tenemos ahora Maya, eh, la conocéis, es la coordinadora de este proyecto es un proyecto de innovación docente que está financiado pues, por el tercer plan propio eh, de la Universidad ella nos explicado ahora cómo se va a desarrollar esta, este ciclo de seminarios que como digo, comienza hoy y acaba el 14 de mayo, muchas gracias y les vemos a la a Marisa, ya, darle las gracias a Marisa por darnos la oportunidad de, de utilizar las instalaciones del CRAI. a Pepa Sala porque fue la que más o menos empezamos a contactar con ella para esta actividad y al TAI que fue el que, el que gestionó que esto fuera posible porque bueno, contactaron con él y pues les dijo esta iniciativa. Daros las gracias sobre todo a vosotros que estáis aquí para la presentación de, de este ciclo de seminarios. Por supuesto las instalaciones del CRAI como dice Marisa, son instalaciones impresionantes, super nuevas, tenéis la suerte de contar con un montón de salas que creo que tenéis que utilizar, debéis utilizar. y sobre todo bueno, pues lo que os ha ofertado Marisa es muy importante para vuestra formación y hay muchas veces que el alumnado no conoce que tenéis todas estas posibilidades y creo que es una buena forma de interactuar y aprovechar todas esas, todas esas posibilidades. Por supuesto, dar las gracias a mis cuatro seminaristas, conferenciantes o como lo queráis llamar. Eh, y al plan propio de docencia por habernos dado la oportunidad de poder poner en pie este seminario que llevaba pensando mucho tiempo. Y es que cuando un alumno se enfrenta al cuarto del grado en Biología o de cualquier, de cualquier otro grado, se siente una especie de vacío que ayer hablaba con Pablo de decir ¿y ahora qué hago con mi vida? Entonces, yo he estado hace bastante más tiempo que alguno de vosotros en esta situación y me parecía que había mucha falta de formación, mucha falta de conocimiento de cuáles son las posibilidades, de las cosas que podéis hacer y entonces creo que... yo hablo, Bueno pues, hay mucha falta de conocimiento de lo que podéis hacer cuando termináis la carrera y si os queréis dedicar a la investigación creo que ver la experiencia de, otros, de otras personas que han pasado por vuestra situación hace poco va a hacer que veáis que hay muchas formas de llegar a la investigación que no tener una supernonda es siempre la única, el único camino y que además, pues hombre, que hay muchas formas diferentes, muchos tipos de becas Bueno, pues que hay muchas formas de llegar a la misma meta y lo vais a ver sobre todo bueno, pues en estos cuatro perfiles tan diferentes que tenemos aquí Espero que realmente estos seminarios os sirvan, que los aprovechéis y que sobre todo que interactuéis con los conferenciantes porque creo que son gente súper cercana en donde os vais a ver reflejados en muchísimas cosas, ya os digo que lo vais a ver clarísimo, y que, que aprovechéis estos seminarios e intentéis participar lo más posible porque están hechos para vosotros. ¿vale? Darle las gracias una vez más a Marisa y por supuesto a José Guerra, a Altai, a Vaya y a Pablo por venir, por venir y por estar aquí en la presentación y luego dar, compartir con vosotros esa experiencia que han tenido como, como graduados en Biología. Bueno, pues gracias a todos.